No he dicho nada que sea nuevo. Yo creo que todo lo que he dicho lo conocéis. Lo único es que está puesto junto, organizado y nos proporciona un modelo, un marco, un marco integrado que nos permite manejar la información de manera sistémica y global. O sea, tú tienes una visión del conjunto de la intervención educativa, porque... Muchas veces nos ocurre, a nosotros, en educación ocurre, por algún motivo que desconozco, que necesitamos reinventar la rueda cada uno de nosotros. Siempre estamos reinventando la rueda, aunque el de la mesa de al lado haya inventado la rueda mejor conocida, la más sideral, la más estupenda, como si nada. Nosotros la volvemos a inventar. Y hoy en día volvemos a hablar de grandes novedades en la enseñanza, la enseñanza por proyectos, basada en proyectos. Montessori. vale. Todo eso está inventado. Lo que necesitamos es saberlo llevar a la práctica y tenerlo integrado como parte de todo un conjunto de un modelo de intervención. Cuando os contaba de de la investigación que hemos hecho en cuatro colegios de la Comunidad de Madrid. Ninguno de ellos se conocía, no pertenecen a una misma red de colegios ni nada por el estilo. Son dos colegios públicos, dos eh, concertados, uno en el norte, otro en el este, otro en el sur y, y otro más al sur. Eh, bueno, quiero deciros, simplemente nosotros hemos ido a sus colegios a observaros. Si yo os preguntara… ¿Cuál, ¿Hay alguien que cree que, que, que hace todas las pautas por igual a la vez o, o queréis hablar en nombre de otros? ¿Cuál creéis que son las pautas que más se utilizan? Es más cómodo hablar de otros. Además, vosotros sois observadores. Bueno, eh, hicimos una investigación durante un año en primero y segundo de primaria, eh, viendo qué potencial tenía el DUA en la práctica de los docentes y en la formación de los docentes. Y lo que hicimos fue los libros de texto, las lecturas que tenían que hacer los niños, las convertimos a lecturas digitales en el formato del libro Book Builder, que, que os he comentado antes. Eh, colaboramos, nos, cedió la, nos autorizó a hacerlo la editorial Edelvives. Fijaos, estos son los resultados de la presencia de las pautas DUA en la práctica docente agrupados por escuelas y docentes. Es decir, nosotros fuimos viendo cada maestro qué pautas estaban presentes en su práctica y qué pautas se usaban más y menos. Simplemente las codificábamos. Una vez que las codificamos nos han salido estos gráficos. Eh, lo hemos, hemos hecho análisis estadísticos, no con ánimos de generalizar nada, pero de comprender lo que hemos visto. Y lo que hemos visto es que eh, cada docente tiene un patrón. Cada docente tiene un patrón. Hace unas cosas y otras no. Y eso permanece a lo largo de todo el año y permanece a lo largo del tiempo. Y esto es una, es una información que os comparto con vosotros porque nos tiene que llevar a la reflexión. Y el DUA, creemos que en ese sentido, nos puede ayudar a analizar nuestra práctica real o, por lo menos, reflexionar sobre nuestra práctica y ver qué aspectos de la práctica ponemos en práctica y no. Porque, mirad, ¿sabéis dónde está lo más serio? Lo más serio que hemos descubierto es que eh, hay ciertas pautas que sí que existen en nuestra cultura, Docente, y digo de cultura docente porque parece que existe bastante común acuerdo en ello. Y es que la pauta relacionada con llamar a los conocimientos previos, casi todos los docentes lo ponen en práctica. Antes de comenzar un nuevo aprendizaje, comentan y lo conectan con: ¿Alguna vez habéis estado en el zoo? ¿Hay alguien de aquí que haya, estado, haya visto alguna vez un elefante? Bueno, pues eso. Que es la pauta 3, la, es de las que más ponen en práctica todos los docentes. Y una que nos tiene que preocupar muchísimo, especialmente en este foro, es que casi ningún docente en la pauta 1, que es la que tiene que ver con presentar la información en múltiples formatos, casi ningún docente o la utilizan muy, muy poco. Es decir, que si lo dicen de palabra no lo ponen por escrito, si lo ponen por escrito ya no lo dicen de palabra. Y, y fuera de ahí se utiliza lo que se pueda proyectar en la pizarra digital, pero luego no se utilizan apenas sistemas complementarios o múltiples formas de presentar la información. Se clarifican muy poco, muy poco los conceptos porque se dan por sabidos y sí que se hacen llamadas a los conocimientos previos. En el ámbito afectivo emocional, en cuanto a las redes neurológicas que tienen que ver con la motivación, sí que se trabaja lo que son las opciones un poquito. Dar opciones, que lo conecten con su vida real, que lo conecten con su posible aplicación a la práctica, pero lo que son elementos más profundos de la motivación para el aprendizaje, de la organización, de la reflexión… Eh, también se trabaja muy poquito. Y, llamativamente, no se usan ayudas técnicas casi ninguna, ni apoyos técnicos ni recursos tecnológicos. En los, en los, es La número cuatro tiene muy poquita frecuencia. Eso significa vuestro trabajo. Hay muy poca difusión de que existen recursos tecnológicos para apoyar el aprendizaje. Y, y en muchos casos, no porque hay alumnos con necesidades especiales, es que para muchos alumnos sin, simplemente son buenos en los contextos educativos para mejorar el aprendizaje. Eh, las funciones ejecutivas se trabajan muy poco y medios de comunicación y eso tampoco. Esto nos hemos analizado estadísticamente… No, el, todos los al, pa, eh, maestros, aunque fueran de colegios diferentes, tenían esos patrones comunes, o sea, con variedad, pero no había diferencia entre los profesores. Y aquí sí que hay diferencias significativas. Las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con las formas de interaccionar con la información, métodos activos de aprendizaje son significativamente más bajos que el resto de la presencia de las otras pautas. Es decir, en nuestras clases tenemos que reflexionar, esto os digo, no se puede generalizar, ¿eh? no es generalizable. En nuestra investigación tenemos que reflexionar porque nuestros maestros trabajan muy poco, ponen a los alumnos muy poco en situación de tener que interactuar con la información, de construir el aprendizaje. Esa palabra que tanto nos gusta de construir el aprendizaje, que nuestros alumnos tienen que construir su aprendizaje, no se hace leyendo un libro de texto y rellenando unas cosas. Se hace si pasamos a acciones que tengan que ver con construir discursos, significados, etc. Y este es el modelo que hasta aquí nos ha dado tiempo a presentaros y que espero que os sea de utilidad. Y nada, cualquier pregunta, si os parece, antes de que se cierre la sesión, yo termino de hablar aquí por si acaso alguien se tiene que ir corriendo o para aquellas personas, si tenéis alguna duda, hay alguna información que queréis que aclare, pues estoy a vuestra disposición.